Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo no, no video donde vamos a estar probando la nueva actualización de okay, Berkai, yo tengo este nado, este nado es totalmente normal, a ver, yo soy premio, ajá, ¿eh? ok, a ver, no han puesto nada nuevo en el inventario, solo estas cosas totalmente normales, ok, hoy viene, a ver, ¿Cuál es todo esto? Todo esto lo vais a ver en los números. ya lo... ¿Cómo nadaría un vampiro? Esa es la, la que yo quiero saber. ver. ¿Cómo nadaría un vampiro? Ah, aquí. Okay. Este es el paro del vampiro. A ver, no me gusta. Quiero ver este como... Si... Este, este. este es igual. ¿o? Ah no, bueno, no me gusta. Vale. Me gusta el del Ninja, este me gusta. A ver, vamos a poner el nado del Ninja. No, este nado me gusta, el el, el, el personaje rojo, que no sé quién. Es. Me me gusta este nado, o sea, este nado es el mejor para mí. ¿Qué? Ok El otro va a ser en las escaleras, no voy a escalar, ahorita, así que a ver, este, este, a ver, ¿cómo nadaría un ninja? No, esta persona roja, yo quiero ver cómo nado con esa persona roja, a ver... Oh, tss, de nada. Esto, ¿esto qué parece? Esto, ¿Esto parece un tiburón? Voy a vestirme de tiburón, me quede. A ver... ¿Cómo saltaría un anciano? Eso es lo que yo quisiera a ver... ¿What? ¿What? ¿Era efecto del ninja o qué pasó ahí? ¿ve? A ver, ¿y cómo saltar el ninja? A ver. A ver, me gusta este salto. Ahora, ¿cómo...? ¿cómo en el día? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, este, este. Ah, no, no, me es... XB. Ok, aquí me quedo. Ahora, el otro va a ir en... Creo que aquí en 10. A ver. Pensé que habéis enviado... Botón. Ah, no, no, no, no, no. A ver... Como le decía, ¿no? A ver, ¿cómo... A ver, este... Paz, lo voy a poner a este porque... Este güey me encanta. Mira mira cómo se queda quieto. O sea... A ver, caminata creo que sí es está. A ver, Todo me lo pero este güey es un pro. Mira, mirad, mirad cómo camino ahora. Mirad, hostia. Bueno, después pues he todo el vídeo en un video cortito de la nueva actualización de Brock. Y bueno, obviamente, sacaremos la segunda parte. Adiós.